Después de haber visto que vivir es convivir y convivir es compartir un espacio cívico donde no todos pensamos lo mismo ni deseamos lo mismo, en la clase de hoy nos vamos a ocupar de analizar lo que son los conceptos de identidad y de alteridad. El mapa conceptual lo tenemos aquí. El espacio cívico que nosotros compartimos es la sociedad occidental actual, en la que encontramos una fuerte tendencia, por un lado, al individualismo, es decir, que la gente solo piensa en sí misma, en sus necesidades, deseos o proyectos, ignorando por completo lo que son los deseos, necesidades y proyectos de los demás. Y por otro lado, por una falta de empatía, que nos lleva a aceptar acríticamente nuestra propia identidad y a rechazar o criticar de manera, a veces, injusta, las identidades que no son ajenas. Partiendo de un planteamiento así, ¿es posible la convivencia en armonía o que podamos ser felices de manera personal o colectiva? ¿Cómo lo podríamos conseguir? Para poder ser felices y convivir en armonía con los demás, tenemos tres herramientas. La primera de ellas es el autoconocimiento. Ya vimos que nos permite una correcta autoestima, lo que nos posibilita un buen desarrollo personal y mejora nuestra relación con los demás. Por otro lado, ese autoconocimiento también tiene que estar basado en una crítica razonable de nuestra propia identidad. Nuestra propia identidad, aunque sea la nuestra, no es la mejor, ni la única, ni lo posible. En segundo lugar, hemos de reconocer el derecho de los demás a tener su propia identidad, es decir, la aceptación de la diversidad. De esas otras identidades que no son la nuestra, podemos hacer también un análisis crítico, destacando sus ventajas o sus inconvenientes. Pero esta crítica siempre ha de ser respetuosa. Y tercer aspecto en el que nos vamos a centrar, que es ver en el otro un ser como nosotros. Es decir, reconocer en los demás los mismos derechos y dignidad que la que nosotros tenemos. Este es el concepto fundamental en el que nos centramos hoy, que es el concepto de alteridad. Para entender este concepto de alteridad tenemos en el libro el texto de Paul Ricker. En él se señala cómo el reconocimiento del otro es un elemento fundamental para conseguir la felicidad y la convivencia en armonía con los demás. El punto de partida es simplemente la estima que tenemos de nosotros mismos, es decir, el amor propio. Esto nos lleva a ¿qué? al deseo de la felicidad, es decir, al deseo de alcanzar una vida buena, pero en esa búsqueda... Encontramos una carencia. Nos damos cuenta de que necesitamos a los demás, sobre todo de su afecto. Y es de aquí donde surge la amistad, que como vemos tiene como tronco central lo que sería el reconocimiento del ser del otro, es decir, la alteridad. La alteridad aquí aparece como una especie de espejo. Nosotros nos vemos en los otros reflejados y entendemos lo que somos nosotros a través de lo que vemos en los otros. Es la alteridad. Vamos a ver cuáles son los elementos que constituyen esta alteridad. El primero es el de reversibilidad, que exige que haya una correspondencia y una simetría en la relación de amistad, de modo que se pueden intercambiar los papeles que ejercen uno y otro amigo. En segundo caso, el de insustituibilidad, es decir, no puedo cambiar un amigo por otro sin que nada suceda. El caso más extremo sería cuando ese amigo, por ejemplo, muere. Ahí tendríamos el concepto de irreemplazabilidad, es decir, su pérdida es irrecuperable, es decir, nada puede eh, ocupar ese vacío. En tercer lugar, un concepto fundamental, el de similitud. Aquí, el amor a uno mismo, en interacción con lo que es la necesidad del amor eh, de los demás, nos hace comprender de que hemos de tratar a los demás del mismo modo, cómo a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Es la famosa regla durada de la ética eh, que aparece en diferentes culturas. Hemos visto el concepto de alteridad, por el cual un individuo se concibe como uno más entre otros. Pero no todo es siempre tan sencillo, porque aunque tengamos buena voluntad, como ya hemos explicado en la clase anterior, a veces puede surgir la discrepancia. O no todos queremos lo mismo, o si lo queremos, no lo queremos compartir. ¿Qué hemos de hacer cuando aparece un conflicto de intereses o de necesidades? ¿Cómo lo hemos de resolver? Eso nos lleva a la clase siguiente. Ahí de nuevo el mapa conceptual...